en el prototipo virtual de Soap. Aquí podemos ver al sargento John McTavish de Call of Duty de manera virtual. En esencia, luce igual. Tanto la figura como el prototipo están muy bien equipadas y es una de mis favoritas. Al igual que otras que he mostrado, Martin Pierre estuvo tras ella. Los prototipos virtuales, normalmente lucen con más colores que los que se venden. Granadas, un cuchillo, un radio, un chaleco y una mochila se pueden ver en el diseño. Los tenis, lucen en dos colores, al igual que las manos con guantes. El rostro, es algo que no podemos dejar pasar, pues la expresión que refleja es muy típica de McTavish. Al final, la figura tuvo algunos cambios y ajustes. Pero aún así, los detalles son espectaculares. Un fiel homenaje y representación del escocés al que tanto recordamos. ¿Qué tal el prototipo? Déjalo en los comentarios. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!